Pues el, el resumen al final son gastos 5.896,02 y de tiempo 94 horas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio te voy a hacer un informe mensual de cuáles han sido mis gastos, tanto a nivel de dinero económico como a nivel de tiempo, en este mes de febrero. Este mes de febrero, y, y te va a sonar muy disparatado, pero he gastado 5.896,02. Ahora te explicaré exactamente en qué, lo he en, en qué lo he gastado, por qué lo he hecho, etc. Pero bueno, antes de todo, esta idea viene de Carles, tevivedistinto.com. Él también hace un, un informe mensual sobre sus gastos, etcétera. Además tiene un límite. Y me pareció una idea súper, súper interesante porque, bueno, al final lo que, lo que pretendo con todo esto es mostrar transparencia, como siempre he hecho, y que veas pues, exactamente en qué gasto el dinero, en qué invierto el tiempo, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues te voy a contar en, en, en este episodio cuáles han sido mis gastos, por qué he gastado eso, en qué lo he gastado y dónde he invertido mi tiempo y cuánto tiempo he invertido. ¿Vale? <coughs> Vamos un poco con el tema de los gastos Esos 5.896 euros No es algo que, que gaste de forma habitual ¿Vale? Este mes Sí que es cierto que lo he gastado Y ahora te explicaré por qué Pero no es algo que gaste de forma habitual Antes de meternos de lleno En que te explique exactamente El porqué de este gasto Y en qué he invertido el tiempo este, este, este mes Vamos a hacer un breve resumen ¿Vale? Yo durante el mes de enero Me fui... A, me, bueno, hice Miami, Colombia En Colombia estuve, pues eso, un mes más o menos Y el día 7 de febrero me fui a Perú, ¿vale? De Perú estuve, pues fui a, a Cuzco Estuve visitando Machu Picchu, las lagunas, la montaña de siete colores, etc. Y me volví a España, llegando a España un día 15 más o menos, ¿vale? 15 de febrero Lo digo más que nada para que lo tengas en cuenta 15 de febrero Y... De ahí pasé una semana más o menos en, en, en Madrid, que es donde actualmente vivo. Y me fui a... No, dos semanas, ¿vale? Que estamos a día 1 de marzo cuando estoy grabando esto. Y ahora he venido a, a, a Málaga, a casa de Ruth y Tomás. Por eso mismo, si me estás viendo en YouTube, verás aquí el setup súper bonito, con luces azules, rosas y, y el micrófono genial. Y es por eso mismo, porque estoy en casa de, de Ruth y Tomás. Básicamente... Este mes ha sido un poco caótico porque he venido de, de, de viaje y ha sido como otra vez ¿no? a, a, rinco, a reincorporarme Entonces te voy a enseñar primero en qué he gastado mi tiempo, ¿vale? en, en dónde lo he invertido Y después mi dinero Las dos aplicaciones que utilizo para, para, para gestionar esto son Tugel y Wallet App Otra vez, lo, bueno Tugel ya sí que, sí que la utilizaba de antes Pero esta de Wallet App lo, lo aprendí o lo descubrí gracias a Carles la de Tuggle lo que te permite es una, una herramienta, es una extensión que te permite traquear absolutamente tu tiempo. De esta forma, podrás ver a final de mes o a final de semana en qué estás invirtiendo tu tiempo y si realmente te está siendo rentable. Yo ahí descubrí que estaba invirtiendo mucho tiempo en cosas que realmente no me producían un gran retorno. Entonces ahí es cuando empecé a delegar, ¿no? Hoy te voy a enseñar, bueno, pues, en, qué, en qué invierto yo mi tiempo... Esta aplicación la tienes también pues, para Google Chrome a nivel de extensión como también para tu teléfono móvil. Yo, por ejemplo, me gusta mucho hacer reuniones andando. <ríe> si, si has visto el, mi setup, el, el vídeo donde te muestro mi setup, sabrás que tengo una cinta en, en mi oficina que también suelo ponerme suelo activarme, sobre todo en invierno, cuando hace bastante fresquito en la calle. Llego a mi oficina, que ahora te contaré por qué la tengo, enciendo el aire caliente y me pongo a andar mientras hago las reuniones, ¿vale? Subo la mesa y con la cinta me pongo a andar mientras tengo las reuniones. ¿Qué pasa? Que pues cuando hace buen tiempo me gusta salir fuera y me gusta hacer reuniones con mi móvil. Entonces simplemente a través de, del teléfono móvil y a través de la aplicación Tugel yo traqueo absolutamente lo que estoy haciendo. Por ejemplo, voy reuniones, play y una vez que le doy al play empieza a contar. Entonces tengo la reunión y cuando termino paro. Pues he estado una hora? Pues me cuenta una hora haciendo reuniones. Entonces, a final de mes veo en qué he invertido el tiempo y si me ha sido rentable. Eso para el tema del tiempo. Para el tema de dinero, como te decía, utilizo la aplicación Wallet App, que te permite vincular todas tus cuentas bancarias, todas tus, tus donde tienes tu dinero. Incluso pues, si tienes dinero debajo de los colchones o si tienes dinero en efectivo, también te permite ponerlo. Entonces, de esta forma, pues cada gasto que haces, cada, cada, donde inviertes tu dinero, pues te lo va traqueando y además te lo divide por categorías, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? En qué categorías he invertido yo el, el dinero, que además ha sido una cantidad, bueno, 5.896 euros, ¿vale? Bien, este mes vamos a ir concretamente a la semana pasada, ¿vale? Para, para que, bueno, pues queden unas cifras más, más realistas porque más o menos todas las semanas han sido muy similares, ¿vale? Voy a reportes, estoy ahora mismo accediendo a la aplicación de Tugel, ¿vale? Esta semana, bueno, la semana pasada, ¿vale? Porque hoy es 1 de marzo, he trabajado 23,51 horas, más o menos da de media como 3 horas, a ver, voy a calcularlo, no me voy a venir arriba, 23,51 entre... 7 días que tiene la semana son 3,35 horas diarias, más o menos. Es algo... Normalmente suelo hacer como 4, 4,15. Me parecen muy buenos números, es decir, sí, son buenas cifras. Y te voy a explicar pues en qué las he invertido, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la contabilidad. Contabilidad se ha llevado 2 horas vale dos horas y un minuto contabilidad se refiere pues todo el tema de facturas de clientes de facturas de gastos eh, etcétera esto es algo que, que ya bueno ya no puedo delegar más porque es con todo el tema del gestor hay ciertas cosas que tengo que hacer como subir la factura o emitir la factura o son ciertas cosas que, que sí o sí debo hacer entonces bueno pues ahí se, ahí está yo utilizo la aplicación que una, una aplicación una herramienta una una empresa que se llama Declarando, no me patrocina ni nada, pero bueno, es la que yo utilizo, donde simplemente pues tienes ahí un gestor online, le subes todas las facturas de forma automática, las arrastras y las subes, y hasta el momento me, me, me está funcionando muy bien. Entonces, bueno, pues es la que yo utilizo, si te sirve, genial. Después, se han ido 2,44 horas la semana pasada, recuerda que estamos hablando de la semana pasada, ¿vale? La semana pasada son... Hice 23,51 horas Más o menos, si multiplicas 23,51 Que son las horas que hice la semana pasada Por 4, pues te dará El total mensual Que es de 94,04 ¿Vale? Al mes Semana pasada Invertí 2,44 horas En formación Si... Bueno, pues me sigues en Instagram, ya lo comenté Invertí 1000 euros, concretamente 997 Que ahora lo veremos aquí reflejado en, en los gastos 997 en un curso De lanzamientos Yo tengo una agencia de, de, de lanzamientos Y bueno Dirás, joder Dani, pero para qué inviertas en un curso Si ya tienes una agencia y, y por lo que he visto en Youtube Te va muy bien Digo, por eso mismo, porque no me conformo Con que me, ve muy, me vaya muy bien Quiero ser el mejor, quiero dar el mejor servicio A mis clientes, y así con todo Cuando tienes esta mentalidad de, de Es que no me conformo con que me vaya bien Es que quiero ser el mejor cuando adquieres esta mentalidad, creo que, que siempre estás progresando. Y para mí en el progreso se halla la, la felicidad, ¿no? Cuando estoy feliz, cuando aprendo nuevas cosas, cuando aplico nuevas cosas, es cuando, ¡wow! Ahora sí me siento en esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues invertí 997 euros en este, en este programa, al que le he dedicado ya 2,44 horas formándome, ¿vale? Aprendiendo nuevas cosas, etc. Muchas de las cosas eh, ya las sé, es decir, me, me vienen bien para refrescar la memoria, pero aún así, cualquier detallito, cualquier cosa que yo no utilice y que se revela allí puede dar un vuelco completo a mi negocio. Por eso considero que es súper importante la formación y no hay mejor formación, o no hay mejor inversión, perdón, que, que la que haces en uno mismo. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, vacía tu bolsillo para que llene tu mente, y entonces tu mente llenará tus bolsillos. Yo a día de hoy puedo perderlo absolutamente todo. Todo todo lo material, todo el ordenador, el, el micrófono, todo el móvil. Que sé que con el conocimiento que he aprendido durante estos últimos años, me recuperaría. Por eso no temo en invertir, ¿no? No tengo problema, 997 euros, toma. Es que sé que le voy a sacar partido. Ahora está mucho el, el tema de los vendehumos y estos que venden cursos. Joder, al final... Si, si das resultados, si realmente cumples con lo que prometes, no hay problema. Nosotros ahora, por ejemplo, voy a lanzar la, la incubadora de lanzamientos, pues con, con esa finalidad, ¿no? Hay tanta gente que me pregunta sobre lanzamientos, oye, quiero aprender a... Eh, Dani, ayúdame con mi lanzamiento, tengo este producto, quiero lanzar, no sé lanzar, que ya no damos abasto. Ya no damos abasto. Entonces, quiero formar a gente para que pueda coger esos clientes o incluso para que lancen sus propios productos. Es un mercado que está en auge. De hecho, te dejaré el enlace a la, a la incubadora de lanzamientos, porque todavía no sé cuándo lanzaremos, seguramente sea a finales de marzo, pero para que te puedas apuntar a la lista de espera y que así te avise cuando, cuando lance. Lanzaremos por primera vez, además lo haré en petit comité, quizás 15 o 20 personas, muy petit comité, porque quiero que esas 15 personas esas 20 personas sean casos de éxito son personas que digan joder yo he aprendido esta habilidad y estoy literalmente viviendo desde mi casa o, de, o desde cualquier parte del mundo gracias a esto que he aprendido lanzando mis productos o productos de otro. pero bueno no me quiero desviar mucho seguimos durante este mes de fe, este, esta semana pasada tuve dos lanzamientos el lanzamiento de David Body con él facturamos 10.967 euros en el primer lanzamiento y, bueno, pues ahora estamos de cara a un segundo. De hecho, tienes el vídeo en, en YouTube donde te explico literalmente pues, cómo lo hicimos todo paso a paso. O sea, soy tan transparente que cualquier persona podría copiarme. Te explico cómo facturamos, cuáles fueron las páginas que hicimos, todo. Lo tienes ahí en, en, en YouTube, así que te invito a verlo. Y, bueno, pues con él vamos a volver a repetir un nuevo lanzamiento, esta vez con un objetivo bastante mayor. Ya te contaré qué tal. Por eso es súper importante que te suscribas para que estés al tanto. Invertimos, bueno, he invertido en este caso 4,39 horas, lo que ocupa un 20% más o menos del total de las horas, ¿vale? 4,39 horas. Yo recuerdo la primera vez que lanzamos con David que no tenía ni producto creado, o sea, ni el producto creado. Pero bueno, al final creo que es algo que yo siempre he dicho y es primero lo vendes y después lo haces. Primero validas la idea y después la creas. Que no te pase como a mí que el primer lanzamiento que hice... Antes del primer lanzamiento que hice había estado cuatro meses creando un producto que después ni se vendió. Tuve cero ventas el primer lanzamiento. Por eso es súper importante que primero vendas y después lo hagas. Lanzamiento de América. América, honestamente y aquí en confianza, para mí fue algo arriesgado. Porque América no tiene literalmente nada. No tiene página web, no tiene email marketing, no tiene nada desde cero. Yo no trabajo con clientes así. Pero como tenía esa parte ¿no? de, que era, de que era mi amiga y teníamos amistad en común, me metí y dije, venga, vamos a hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues al lanzamiento de América le he dedicado una hora y 23 minutos, ¿vale? Es algo que, bueno, pues honestamente, pues lleva muchísimo, muchísimo trabajo, se me, me mezcló la parte emocional, la parte de amistad con la parte de negocio y, y bueno, pues, pues ahí estoy, ahí estoy metido, ¿Vale? Después, marca personal, 6 horas con 18 minutos. Me parece una auténtica burrada. Marca personal se refiere pues, a los posts en Instagram, a los vídeos en YouTube, a los emails, etc. Esto es algo que sí que sí, tengo que buscar a alguien en que delegarlo. Entonces, bueno, si conoces a alguien, pues contáctame, que me pueda gestionar las redes sociales a nivel de pues que me, me publique pues, los posts o que me publique los vídeos de YouTube, etcétera O que me los edite también, yo tengo un editor, pero sí que es cierto que busco a alguien, pues más continuo, ¿vale? No, no un freelance, no alguien de trabajo puntual, sino alguien más continuo de forma mensual que, que, bueno, pues se le pague de forma mensual y se trabaje de forma mensual, ¿vale? Después, de cara a la agencia, tengo aquí, eh, pues... No, no lo tengo clasificado, pero... Ti, bueno, lo tengo etiquetado como, sé quién quiere ser, agency. Supongo que serán, pues, reuniones o, o otros lanzamientos. Supongo que será el lanzamiento de Juan Marín que lanzamos un producto físico no fue tan bien como esperábamos eh, veníamos de lanzar un, un lanzamiento de hacer un lanzamiento con un producto suyo digital y facturar 10.000 euros juan no tiene ni redes sociales y esta vez apostamos por un producto físico que él, que él tenía ahí tenía bueno pues dos, 200 cajas de un producto físico que pidió en su día y, y lanzamos y al final nada pues se recuperó la, la, la inversión vale pero yo como yo siempre digo es decir que que no factures lo que, espera, que, lo que esperas o que no factures o que no recuperas ni siquiera la inversión no significa una pérdida. ¿Por qué? Porque has hecho mucho ruido. Mucha gente te ha conocido gracias, o sea, gracias a ese lanzamiento. Has elevado tu autoridad gracias al lanzamiento. Mucha gente te percibe como ¡Hostias! Es que este tío mira todo lo que ha hecho. Mira todo lo que ha aportado. Mira, mira toda la gente que ha metido. Y tercero, todo, digamos, todo lo que tú creas o siembras en ese lanzamiento se recoge en un futuro no es algo momentáneo, Sí, las ventas se producen en un momento momentáneo, pero es que hay gente, o yo he visto en lanzamientos que no te compran ni la primera ni en el segundo lanzamiento, sino te compran en el cuarto o el quinto, porque es gente que necesita más tiempo, pero que ha entrado en el primero y lo más importante que nos llevamos de ese lanzamiento fueron métricas nos dieron números, nos, nos replantearon no muchas cosas, saber exactamente, bueno pues dónde debemos apostar la siguiente vez, qué cosas no debemos hacer. Y eso a veces vale mucho más que todo el dinero que puedas llegar a ganar. Así que nada, el resumen ha sido 23,51 horas semanales, más o menos un total de 94 al mes. Es algo, bueno, normal. Suelo estar entre 94 o 140, más o menos. Recuerda que esto lo traqueo a través de Google, de Tugel, T-O-G-G-L, ¿vale? Lo encontrarás en tu navegador con el teléfono móvil, los gastos vamos a ir de menos a más porque este mes ha sido una auténtica brutalidad te voy a contar ahora por qué vale. normalmente no suele ser tanto, de hecho vamos a fijar un, un objetivo o un máximo de gastos que va a ser pues, en torno a unos 600 euros mira, tenemos por aquí farmacia, 0,82 euros pues no recuerdo exactamente qué fue, creo que fue en, en, en Colombia eh, un pinta se me habían rajado los labios, entonces compré vaselina ¿no? Eh... Electrónica y accesorios, 5,48 euros. Compré un, un cargador para el móvil. Estacionamiento. No tengo, bueno, si sabrás, no tengo coche. Yo vendí mi coche. Era eh, un BMW 320. Y lo vendí, pero sí que es cierto que a veces, por ejemplo, cuando necesito, pues bueno, eh, ir rápido, ir urgente a Madrid. Yo no vivo en el centro de Madrid. Pues le pido el coche prestado a, pues, a mi abuela o a mi madre. Y en este caso le pedí prestado el coche a mi madre. Lo estacioné en Madrid. Y bueno, pues el, el parking costó 6,95 euros. Euros. Eventos especiales, 15 euros Bueno, supongo que será algún fin De que haya salido alguna clase de, de bachata no, no salgo a discotecas No es algo que, que me apasione, que me guste Entonces, bueno, pues la clase de bachata Más más después el baile de, después pues 15 euros ¿Qué más? Tenemos por aquí Renta ¿Vale? La renta son 322,77 euros Este es el alquiler mensual que pago. De la oficina, ¿vale? Todo lo estoy mirando aquí desde el móvil, desde la aplicación. Si estás en YouTube te pondré, te pondré un pantallazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso lo, lo, lo pago eh, de forma mensual. Y me joder, Dani, ¿pero por qué, pagas, o sea, por qué pagas una oficina si vives viajando? Por eso mismo, ¿no? Porque si vives viajando necesitas, o en mi caso me gusta tener una base, un sitio al que siempre ir, donde siempre tener mis cosas, donde tener mi setup, mi mesa, mi micrófono, mi cafetera, donde yo me encuentre a gusto etcétera, entonces bueno, pues yo en este caso tengo mi oficina, no tengo una casa, no tengo un piso, tengo mi oficina pago 300 euros todos los meses que además después, bueno, me los puedo quitar como, como gastos a la hora de, de, de pagar hacienda y considero que es imprescindible pues tener eso, ¿no? Un, un, una base o un lugar donde donde realmente pues tener eso, siempre tus cosas ahí, ¿no? Ahí tengo pues mi pantalla grande, mi micrófono, Blue Yeti, cosas que no me puedo llevar o no me merece la pena llevarme cuando viajo más cosas. Bar y café, 67,79 euros. Pues cuando estoy viajando me gusta mucho trabajar desde cafeterías, entonces literalmente me he gastado 67,79 euros en cafés, ¿vale? Eh, seguro que le he sacado muchísimo más partido a estos cafés, porque al final, bueno, pues vas, me tomo un café, me tomo un desayuno y estoy ahí 4 o 5 horas trabajando. Restaurante y comida rápida, 181,57. Bueno. Me gusta comer, a veces voy yo solo a comer a restaurantes A veces voy con clientes Entonces no, no escatimo en eso 181,57 euros Creo que no, normalmente gasto más eh, no, no por tema de No por tema de, de, de, de No cocinar, a mí me encanta cocinar Pero sí que es cierto que cuando estoy en el extranjero O, o incluso aquí en, en, Madri en, en Madrid Por tema de tiempo De, joder, pues tengo que prepararme esto, esto y lo otro Digo, bueno, pues voy aquí al bar Me pido mi no sé, filete o me pido mi ensalada Que me lo van a dar que me lo, van a, me lo van a hacer antes, ¿no? Pero a mí me encanta cocinar, ¿vale? Entonces, bueno, los gastos han sido 181,57 en comida. Vacaciones, viajes y hoteles, bueno, hoteles básicamente 227,97 euros. Al final, al estar, al estar en un país... Su, bueno, del terce, no del tercer mundo, pero sí menos desarrollado que en España Los alquileres son mucho más baratos Entonces, En este caso, en, en, en Perú, el alquiler fue de pues, 227,97 euros Educación y desarrollo personal, 997 euros Este es el gasto del programa que compré hace unos días Antonio G. de la Escuela Nómada Digital Ese, ese curso online que tiene sobre, sobre talleres Y bueno, pues me costó 997 euros Inversiones financieras bueno, pues todos los meses de forma recurrente invierto, en, en este caso en criptomonedas, voy mucho con, con la filosofía de las criptomonedas, no invierto esta cantidad, estos 2.000 euros, normalmente son, son unos 300, pero bueno, considero que es mucho mejor tener mi dinero trabajando para mí que tenerlo en el banco, porque cada vez, bueno, pues ya sabes cómo funciona la inflación, tu dinero en el banco tiene menos valor. Entonces, Aparte de que va mucho con mi filosofía las criptomonedas, invierto todos los meses más o menos como unos 200 euros de forma recurrente, ¿vale? Entonces, por eso ha sido eh, este este, digamos, este mes pues, tan elevado el gasto. Voy a establecer un máximo de gastos, eh, un, sí, un máximo, que van a ser 600 euros, ¿vale? Después tengo gastos desconocidos, que esto no, no he podido traquearlos que son 2.238 euros con 65. Esto viene de mi tarjeta de American Express, pues tendría que meterme ahora, bueno, pues en American Express, etcétera Entonces no, no no quiero hacer muy largo este vídeo. Bien, soy el Dani del futuro. ¿No te acuerdas en qué te gastaste ese dinero? ¿No recuerdas los viajes a Maldivas? <risa> ya decía yo, en el momento que grabé eso, cuando terminé de grabarlo dije... algo ¿En qué me gastó ese dinero? Y ya caí en la cuenta, de hecho grabé un episodio donde, bueno, pues compré los vuelos eh, para toda la familia a Maldivas en septiembre. ¿Vale? De ahí este gasto tan grande. Normalmente mi gasto mensual no suele sobrepasar los 600 euros. Pero bueno, según todo, pues la inversión que hice en criptomonedas, el viaje a Maldivas y todo eso ha hecho que, que se eleve muchísimo el precio. El, el, bueno, sí, el gasto. Pero normalmente no es tanto lo que gasto. Y sino suscríbete y lo irás viendo todos los meses. Ahora sí que sí. Dime si te gustaría también que te hablase pues, de, de qué tarjetas utilizo cuando viajo, qué tarjetas utilizo en mi negocio, por qué utilizo American Express, cuando utilizo Revolut, por qué utilizo Revolut, etc. Hádmelo saber en, en YouTube si me escuchas, en Spotify, donde sea. Este mes ha sido muy elevado el gasto, 5.896 euros. Como te he comentado, está invers la, la inversión de 2.000 en criptomonedas, está la inversión de 997 en formación... Y hay algunos gastos de American Express que debería revisarlos. Así que nada, dime si te interesa esto. Voy a intentar hacerlo todos los meses. Y bueno, pues el, el resumen al final son gastos 5.896,02 y de tiempo 94 horas, ¿vale? Mil millones de gracias. Te invito a que te suscribas si estás en YouTube. A que dejes una valoración si estás escuchándonos desde iVoox o desde Spotify. Y de verdad que mil millones de gracias por estar aquí. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.